¿Qué tal amigo ucraniano, amiga ucraniana que nos visitas del otro lado del cristal? Es un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Y hoy te queremos platicar algo que la verdad es bien, bien chido y que alimenta el alma, ¿no? Uh -huh. Que es lo que sentimos cuando, cuando tocamos para el público, ¿no? Yo les puedo decir, mi querido Toño, ¿va? que antes de Cránean estuve yo un... un, un un tiempecillo sin tocar en vivo, haciendo música para diferentes medios. Y la neta es que el hecho de interactuar con el público es otra cosa. Claro, ¿no? siempre Siempre es, siempre es hijo el, el hecho de esa retroalimentación que se siente No hay nada que se le compare, Nunca Nada, nunca. ¿no? Sí, les puedo decir que para mí es una cuestión orgásmica El rollo de, de, de tocar para alguien Y que ese alguien te receptivo y, y, y se contagie de, de la vibra que tú le estás mandando uh -huh. Y que te la devuelva y se crea una sinergia increíble, ¿no? ¿Mi así lo es, así lo es, mi querido Leo La verdad es que sí es... Un Éxtasis, ¿no? El hecho de tenerlos a ustedes escuchando lo que tenemos que decir, ¿no? A pues lo mejor si te estás no expresando, ah, Sí, a lo mejor no con, con un lenguaje hablado. ¿no? Ah, sí, sí. No, con, no con la palabra hablada, pero sí sí con, con este lenguaje universal y abstracto y tan chido que es la música. no uh -huh. Sí, así es. De hecho, yo creo que eso es lo que hace que todos los que nos dedicamos al arte, de alguna forma, sigamos. ¿no? O sea, el, el saber que lo que haces puede motivar a los demás en algo o hacerlos sentir algo, que vibren con lo que haces, que, que lo sientan. Pues o sea, es una retroalimentación bien chida, ¿no? yo yo en lo personal, pues el típico Nerviecito antes de subiete, que aunque tengas todo el tiempo que tengas años tocando siempre lo vas a sentir, ¿no? Y la que no lo sientas es que no, que ya, ya no, hay hay no algo que que ya retirar, no que Hay algo que no conecta, ¿no? Así lo es pues Es bien padre, es bien padre y sobre todo también saber que si lo haces bien transmitas bien y pues de alguna forma se regresa, lo, este, lo vuelves a, a, a tomar y cada vez que conforme va pasando los años te vas haciendo más receptivo y haces más receptiva a la gente, ¿no? Sí, claro. Y además es ese, esa conexión universal y abstracta que hay entre, entre quien interpreta y quien, quien recibe y escucha, pues se genera y, y, y cuando se genera de una manera eficaz, ¿no? Cuando esa comunicación existe, híjole, no. La neta es que no hay palabras para describir lo que, lo que se... No, siente, pues no, ¿no? como lo dijiste hace rato, o sea, la música es un lenguaje universal, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, todos que y nosotros que ya empezamos a escuchar rock desde muy chavos, donde cuando el niño no entendías, pues la pura música te mueve, ¿no? ¿Cuánta gente no empezó así? Y curiosamente, la verdad, la magia que tiene el, el hecho de que aunque no sea el mismo idioma, el mismo idioma hablado, Ajá. ¿no? Pues sí es un, un idioma que entendemos per se todos los seres humanos, ¿no? Y eso está bien chido. Yo creo que es de la música lo que más me late, ¿no? Esa sí. conexión invisible que hay y que existe entre, entre tú y la, la gente que te escucha, ¿no? Así es. Sí, sobre todo también, digo yo en lo personal, yo yo como yo cuando toco como que me transformo en el aspecto de que o sea, a lo mejor no soy muy expresivo físicamente, pero sí trato de que mi sonido sea siempre, que esté presente, que sea fino y que, o sea, que lo reciba bien la gente, que, se, que lo aprecie, ¿no? Eso de eso está chido, pues, o sea, porque a lo largo de los años me he dado cuenta que es parte de ti, es una forma de expresión y pues la sensación pues, es única. Sí, ¿no? Y aparte también esta onda con el instrumento que nosotros tocamos uh -huh. en particular, es un instrumento que tienes pegado siempre al plexo solar, ¿no? Uh -huh. que es donde, donde residen todas las emociones uh -huh. de los seres humanos entonces eso eso también genera ahí como, como una sensación indescriptible sí es que ¿no? es indescriptible pero bueno pues así es como lo sentimos ¿no? pues y bueno, bueno pues sin, sin más por el momento les queremos compartir este sentir de los cráneanos, aquí tengo a mi lado a la maligna, yo soy el muñeco, nosotros somos parte de en el poder del rock. Y nos vemos en la que sigue, ya lo saben, pórtense mal, cuídense bien, que viva la música y nos vemos pronto. Chao.